Hoy, mañana, ayer, ahora, después, antes Por la mañana, por la tarde, por la noche lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo primavera verano otoño invierno